No importa si eres publicista, diseñador, si gestionas redes sociales o creas contenido. Si te dedicas al marketing y a la comunicación, te enfrentas a esto a diario. ¿Cómo crear un copy o un texto que aumente tu conversión? Hola, soy Carlota de Oniad. Y sí, lo confieso, yo también me encuentro este problema cada día. ¿Cómo consigo que más clientes abran mis correos electrónicos? ¿Que más personas pinchen cuando vean mis anuncios? O incluso que cuando publico en redes sociales, acaben viendo todo eso en mi web. Hace unos meses decidimos ponerle solución. Hemos recopilado más de 190 titulares con gancho que nos permiten aumentar nuestra conversión. Los hemos probado en diferentes canales, hemos hecho prueba y error, hemos visto qué funciona, qué no. Hemos analizado, hemos medido y hemos preparado esta guía súper completa. Dejamos el link en el comentario y te recomiendo que te la descargues porque en ella encontrarás 1. 11 trucos infalibles para crear titulares y copies con mucho gancho. 2. Descubrirás dónde usarlos. 3. Hemos organizado estos más de 190 ejemplos en diferentes categorías, en función de las necesidades a las que vayas a apelar, en función de si es una herramienta, un producto, una marca, si vas a comunicar una noticia o si en tus anuncios vas a promocionar un producto en concreto. Y por último, hemos encontrado tres herramientas que te van a resultar de muchísima utilidad para crear titulares y orientar mejor tus textos. Y recuerda... Esta guía ha sido creada a raíz de un problema real al que nos enfrentamos todos los departamentos de marketing. Nosotros ya lo hemos implementado, ya lo estamos poniendo en marcha desde el departamento de diseño y de publicidad para reorientar los anuncios, desde redes sociales para ver cómo comunicamos todas nuestras publicaciones. Incluso en el departamento de contenidos lo están usando para renombrar los artículos y los posts y lograr aumentar el CTR. Para que te hagas a la idea de lo útil que nos está resultando, ahora invertimos una cuarta parte del tiempo en este proceso y además hemos mejorado nuestros resultados en más de un 20% así que como ves merece la pena descarga la guía en el link que dejamos en comentario y ya nos dirás qué te parece sobre todo no te olvides suscríbete a nuestro canal y si te ha gustado este vídeo dale muchos likes